¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en la Epic Games y como es jueves tenemos para recoger a partir de las 5 de la tarde este Chess Ultra un juego de ajedrez según dicen, el más asombroso jamás creado habrá que probarlo y ver qué tal es un juego con apartado gráfico en 4K, multijugador online sin interrupciones y aprobada por grandes maestros y compatibilidad total con la realidad virtual. Así que nada, recogerlo, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, nos vemos. Vamos, que se escapa. Ches, Ultra, ches, Ultra. Oh, oh, oh.